Quiero que me digas sinceramente qué es lo que pensás de Alfa. Eh, me parece un montón, chicos. Me... Siento que el uno para el otro eh, está sacando, digamos, lo peor de cada uno. Eh, siento que Alfa... ...y viceversa. Eh, pero bueno, Alfa ya está pisando mucho el palito, está siendo muy irrespetuoso se justifican y sí, se, se van a justificar nunca sí. eh, meterse con el cuerpo me entendés, de, de una persona eh, yo escuché en los pocos días de hecho que estuve ahí adentro eh, sí. comentarios y cosas muy, muy feas que no es la primera vez que pasa como cuáles eh, lo veo a Alfa mostrar y me entendés eh, muchos insultos uh -huh. eh, hablando de una manera muy despectiva, como con mucha ira eh, y siento digamos o sea como que él no, no no está bien de hecho yo alfa nunca tuve nada personal eh, uh -huh. con él al contrario en su en su momento le tuve cariño y, y siempre lo vi digamos como una persona adulta con mucho respeto tratando de... eh, pero siento que últimamente está agresivo está violento de eh, vos, no está cuidando me... para nada no sé si tenés la misma sensación. Sí. Pareciera que, independientemente de esto que él muestra y hace y dice que cae mal en muchos casos, pareciera que eso lo, lo hace como más fuerte. Sí, lo potencia. Lo hace como más líder. ¿Vos qué pensás que estuviste ahora en, la, en esta segunda parte en la casa? ¿Vos me hablás adentro de la casa? Sí. sí. Yo siento que lamentablemente hay gente que con tal de llevarse bien, digamos, con Alfa, eh, o que está leyendo un poco el tema del juego, de claro. que él, bueno, claramente la gente lo quiere afuera y siempre lo salva, eh, le festeja todo este sí, tipo de, de acciones que, como decía, para mí no son, no son justificables. Eh, entonces, me parece que ya ahí está rozando un poco lo, lo humano, lo buena persona. Sin duda, eso, sin Esa, duda. Esas cosas. Sin duda. Ahora estaba recordando que también eh, a la Tora le había dicho, gorda inmunda. Tiene un tema él tiene con mambo, los cuerpos. Con sí, tiene, tiene un tema con los cuerpos este hombre. Tiene tu compañero. No, y tema? a Julieta le dijo cómo fuerte. Sí, sí, ah, a, Coti sí bueno. a, Coti este a Coti también. A Coti también. se a tiene un cuerpo espectacular. Sí, el espejo. Pero Pero por favor, favor. claro, ya. los años que tiene, se le nota. Y aparte, y aparte es una persona, me entendés, grande que todo el tiempo no. dice no, no se tienen que meter con la edad. No, justamente, o sea, es una persona grande que ha vivido mucho y me parece que justamente debería de tener la experiencia suficiente como para saber que hoy por hoy no se puede, no se puede joder con esas cosas. Mm. Eh, de hecho, me, me, me parece muy loco ver a la Tora tan cerca de él. sí eh, yo Está jugando 100% a la Tora. Eh, pero yo... Sí, pero yo la vi pasar por un ataque de, de ansiedad medio panicoso. Sí, sí, sí. La vi muy mal sí. y, y me parece eh, increíble, digamos, o sea, que esté tan cerca de una persona que le causó tanto daño. ¿Vos sabés que a mí me pasó si lo mismo te, que a vos, Timi? Sí. Siento lo mismo sí. que vos. Si bien entiendo, Nasa, el, el tema del juego, obviamente, sí. que lo entiendo, sí. eh, me, me, me, me sorprende, no te voy a... Sí, es verdad, porque en ella había despertado algo muy fuerte, lamentablemente por lo que ella vivió de chiquitita, con el tema de lo que pasó con Coti. Entonces sí. ella se había puesto loca, de hecho, sí. creo que eso fue lo que la sacó de la casa, porque se puso tan agresiva que no lo pudo claro, controlar. Claro. Vivi, ¿qué querías decir? Juliana, hola, ¿me escuchás? Juliana... Ah. Sí, te escucho. Tal, ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, sí, te escucho. ¿Por qué pensás que la casa permite el comportamiento así de Alfa? Este, es todo esto que vos estás relatando. ¿Por qué no le paran el carro? Digamos? Como te decía como te decía un poco, yo creo que hay gente que le festeja todo esto. Sí, le festejan todo. Cosas tan serias como o sea, tan relevantes como deberían, eh, ¿no? Y siento que las pocas personas que se han metido, como por ejemplo Maxi en su momento con todo el problema que pasó con Coti, lo han defenestrado también afuera, en vez de decir, bueno, mirá, eh, cómo la defendió o se puso la 10, ¿me entendés? O sea, ante una situación que para mí, que yo estaba ahí presente, fue muy fuerte. Sí. Eh, entonces no entiendo mucho a la gente de afuera y a la gente de adentro es como que siento que la realidad es la realidad, Alfa, eh, cansa mucho en la casa. Sí, sí. Lo que pasa es que ya todos eh, también, claro... Ya quieren ganar. Contarlo. Y las pocas personas que tienen suerte su... Las chicas que, que, lo, que lo aplauden. Hermosa, escucha Que, que, que ya está, si no, ah, pero... si no pudieron lograr nada, ni mandándolo sí. a placa, ni exponiéndolo sí. eh, con un montón de cosas, ya no lo van a lograr, entonces... Sí lo van a lograr, yo siento que sí y en lo van a lograr. una persona que la verdad que, que para mí no, no, no tiene vuelta atrás.